Vamos a hacer contacto, vamos a pedirle a producción que está ya en eso, que nos haga contacto con el licenciado Miguel Medina, con el director general del recinto Gua San Francisco. Yo quiero conversar con Medina acerca del de tema que hemos estado debatiendo acá, que bueno, que no, nos han mandado varios mensajes los estudiantes y, y graduandos, ¿no?, eh, sobre la posposición de la graduación en la zona norte Que estaba pautada para, para ahora, para diciembre, ¿verdad? Así es Y que eh, se dejó para enero Le dejaron para dos semanas o tres O sea, eh, pero vamos a ver si podemos hacer contacto con el director general de la universidad Del recinto Gua San Francisco Ya lo tiene ahí, conéctala Conéctalo y vamos adelante, vamos a ver. Vamos a conectar la llamada y vamos a ver si nos está escuchando ya Miguel Medina. Buenos días, maestro, ¿cómo le va? Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Cómo, cómo está? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, Saludos. ¿Cómo no? Buenos días, profesor. Mire, días. hemos recibido en la mañana de este día unas, como en, en, en actitud de denuncia de estudiantes que entienden que es abusivo y que a la vez eh, están jugando con su futuro. El hecho de que <coughs> la UAS haya pospuesto... Eh, sí, profesor, Perdón. hemos recibido una serie de, lea, una lea, de lea, denuncias lea. de... Por, porque se ha pospuesto la graduación para enero pues y nos hablando. han dicho, nos han dicho que es porque hay alrededor de 56 estudiantes que no van a poder estar en este grupo de graduandos, valga la redundancia, y que se está afectando alrededor de mil y pico de estudiantes. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la versión oficial? Bien. Buenos días. La sí. investidura. Sí. La investidura del Estado y del Estado. Es regional. Las investiduras de la UAS por el asunto de la pandemia se realizan en bloques regionales. Tenemos que en toda la región norte que originalmente sin que salieron la información oficial, se ha comunicado que era es, que el es, que Y en cada recinto, que es el caso nuestro, donde no se decía... profesional de la UAFE de Francisco de Macorís en el nivel de grado y otra cantidad todavía indeterminada en el nivel de maestría y especialidad. Nosotros teníamos solicitud, después se oficializó la fecha de que era el 17 de diciembre la de la fecha ya que siguió adelante como oficial eh, hay un conjunto de estudiantes de Maristina no principalmente hay de otras áreas pero principalmente de Maristina no y no pudieron cumplir con el calendario a la impresora de la UAS que tiene que preparar el libro de la UAS o sea todo el proceso ya está completo pero ciertamente que resulta con los estudiantes de evidencia ciencia de la salud y muy particularmente de medicina nosotros tenemos cuatro tareas: bioanálisis imagenología, imaginolo enfermería y medicina ¿Qué sucedió, ¿Qué sucedió con los estudiantes de ciencia de la salud y muy particularmente a los de la carrera de médicos Que la pandemia lo retrasó más que a todos los demás eh, estudiantes de diferentes otras carreras. esencial se retrasó por el asunto de la pandemia. Entonces, esos estudiantes que no cumplieron con el calendario y los requisitos en el tiempo que la universidad establece para graduarse en el mes de diciembre, eh, levantaron su voz de protesta con cierta legitimidad porque han sido los más castigados por la pandemia. Y tuvieron que terminar su carrera dentro de los hospitales, que ahora tienen que ir a una pasantía a los hospitales. Tanto de San Francisco de Macorís, si un grupo de 56 como de la sede central del Juárez. Lo que ha informado el vicerrector ¿sí Claro que como dicen sí. algunas, en la crítica para solidariamente desde el punto de vista del director general de la UA permitir que en esa investidura puedan graduarse los estudiantes de, de cuatro carreras de ciencia de la salud muy particularmente los médicos que ya terminan su carrera completa en el partido de la policía, sin tener que salir nosotros llamamos a la comprensión de y a que seamos más solidarios con los demás. Eso de decir que perjudicados por 56 o por 100 médicos no, no, no, que se van a graduar, ese es juicio ediccional, eh, entiendo, porque no se va a perjudicar nada, se van a graduar todos el requisito de, de enero, o sea, yo no sé si están los médico su investigación se han conquistado con mucho sacrificio Bien. en esta universidad autónoma de San Colombo. Bien, gracias, muchas gracias profesor, si tiene algo más que agregar eh, al final de su intervención le agradecemos infinitamente el hecho de que eh, nos haya llamado para Bien. aclarar esta situación pienso como usted, ya había comentado en particular eso mismo que usted acaba de decir, la afectación no es grave de ningún tipo Quizás algún problema personal de que fulano va a coger un vuelo, cogió un permiso para venir a mi graduación y no va a poder estar, pero bueno, eh, esa, es la, esa es la cuestión. Gracias a ustedes y buenas tardes. Cómo no, gracias Miguel Medina. Señor, era la aclaración que hace el director general del recinto UAS San Francisco. El maestro Miguel Medina acerca del tema este que hemos estado tratando desde temprano con relación a la posposición en la zona norte, básicamente de la graduación de, una de los estudiantes de esta zona en la Universidad Autónoma. Eh, miren eh, un magnífico número de graduando, 700 graduando solo de San Francisco de Macorís, o sea, o sea solo del recinto UAS San Francisco. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Cada día, cada día somos más, como dice, dice el refrán por ahí. Eh, ¿Sí? sí, no, Amado, en ese sentido, realmente eh, hay dos puntos que podríamos eh, decir. Realmente desde el punto de vista del estudiante es incómodo, molestoso, eh, crea cierto malestar porque los procesos de graduación, de monográfico y tesis conllevan un tiempo determinado, en un periodo debes de terminar y hacer todo lo que se te pide, entonces tú lo haces al vapor, lo haces rápido y cuando te cambian me parece que ya van dos fechas que han cambiado, te, te resulta eh, incómodo, te molestas como estudiante. También está la otra realidad que desde el punto de vista profesional... Eh, académico, Mira, la, laboral, perdón amado, laboral, sí. no, no les va a afectar posiblemente a los no, muchachos no, no, no, de que van a perder un empleo y de hecho tú tienes Porque prácticamente la documentación. la documentación. documentación que tú vas a necesitar se va a comenzar a legalizar a partir del momento, de, título, de, luego después ejemplo, de tu graduación y no título. es verdad que te van a dar una certificación de un título eh, en menos de un mes, eso no es verdad, en este país eso no pasa. Entonces hay un aspecto que Medina citaba, el, el, podríamos decir el de la empatía, hablar de estos 700 estudiantes del área de medicina que son los que de alguna forma, aunque no están en el ejercicio profesional eh, ya oficial, no, son pero 50 son y pico, 50, 56, 56, de, 56 son exacto, los estudiantes, 56. o sea ellos de alguna mm. forma... Mm han estado más impactados por el tema del COVID porque son los que están haciendo su pasantía en los centros Exacto. y se limitó en un momento. Ustedes recuerdan que a los estudiantes de medicina no los querían en los centros no, por, no. por la limitación uh -huh. del personal. Uh -huh. Entonces hay que entender un poco. Me imagino que los muchachos están molestos porque vienen familiares de fuera, preparan yo su fiesta, que, el vestido, el maquillaje, la, crisis, la fiesta. La crisis la, ha sido precisamente el por el ese deseo punto. De, de celebrar pero, pero eso es un mi graduación. De tipo personal sí. que no, no debe Ahora comprendo en parte. Eh, porque uno hace eh, porque su fiesta y su esa... preparación. Y los invitados, mi graduación está al día. Vamos, sí, vamos sí, a sí. hacer una eso actividad, sí. vamos a alquilar eso un club, es, una es cosa. Eso es lo que pero lamentablemente <risa> hay que ser empático hay que ponerse en el lugar de cada quien tanto claro. los muchachos afectados eh, de los de medicina y es un mes es un mes si, posiblemente todo el que va a trabajar lo va, va a empezar después de enero a trabajar con la gente en diciembre sí. y además eso no limitaría que usted le den un trabajo de que porque no me voy a graduar ahora no me van a, a contratar